Hoy se han aprobado los presupuestos de la Diputación Foral de Álava para el año que viene, para el año 2023. Y desde Esqueranitza, IU Izquierda Unida, como desde el conjunto del Carrequín Podemos Izquierda Unida, hacemos una valoración negativa de estos presupuestos. ¿Por qué? En primer lugar, porque no mejoran la contribución fiscal y no posibilitan que contribuya más quien más tienen. Al revés, hacen una diflactación lineal en el IRPF, en el impuesto de la renta, que beneficia a las rentas más altas. Pero es que en la parte del gasto vemos como no se avanza en el gasto social, como personas que están trabajando para la Diputación Foral de Álava de forma directa o indirecta, como es el caso de Indesa o de Adema, ven como siguen teniendo unas condiciones muy precarias porque no se han tenido en cuenta las enmiendas que presentábamos desde el Carrequín Podemos IU. Vemos también como en el medio ambiente no se apuesta por una transición adecuada energética para las al cambio climático para mitigar este cambio climático o para conservar la biodiversidad en Álava y vemos también bueno pues como el gobierno pues sigue al run run con desidia con unos salarios cada vez más altos hoy hay que decir que el diputado general de Álava cobra 32.000 euros más que por ejemplo la ministra de trabajo Yolanda Díaz pero es que incluso cualquier diputada o diputado foral o incluso cualquier director están cobrando más que un ministro del gobierno de España. Esto desde luego nos parece una barbaridad. Creemos que, que tienen que tener unos salarios dignos, pero también unos salarios adecuados a la realidad a la besa. Por tanto, desde el Carrequín Podemos Izquierda Unida vamos a seguir trabajando para todos los alaveses y alavesas y aspiramos a que en este año que entra, en el año 2023, podamos tener un gobierno de izquierdas por fin en nuestro territorio, donde también el Partido Socialista se tendrá que, que posicionar y dejar de estar en brazos del PNV y que de esta manera podamos tener una alaba más justa y más progresista.